Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las. No Historias de fantasmas. Bienvenido por primera vez en mi canal amigos y amigas, hoy primera vez hoy tendremos una nueva creepypasta, espero que les guste, mucho mi nombre, es Setsuna la cazadora de los monstruos, Punto mucho gusto de conocerte, soy la primera hermana Arturo Spectral 3014 André Revenge, así chicos y chicas. Por primera vez yo te voy a contar una, una nueva creepypasta en el día de hoy así Póngase cómodo y apagando las luces llevar una palomita y bebidas y sentado mirando el programa de Arturo Spectral 3014 Ander Revenge y así empieza el rolaje de este video. Ahora mismo. El meteorito se había estrellado contra la Tierra la noche anterior, incrustándose en el suelo ablandado por la lluvia. Ahora estaba en una unidad de contención en un laboratorio local. La roca marrón con hoyos era más grande que tres sandías promedios juntas, y uno de los dos científicos a cargo de investigarla notó que su forma general se parecía mucho al cráneo de un animal como un lobo o una cabra. Mientras los científicos hacían sus observaciones, de repente comenzó a filtrarse un gas marrón de la roca. «¿Deberíamos conseguir las máscaras?» Preguntó el científico más joven. «No, el contenedor es absolutamente a prueba de fugas», respondió el científico mayor. Observaron cómo el misterioso gas continuaba saliendo del meteorito. Finalmente dejó de fluir y formó un gran penacho. El penacho mantuvo su forma por un segundo y luego comenzó a cambiar. Al principio, los científicos no pensaron mucho en ello, pero luego se dieron cuenta de que la columna estaba tomando una forma sólida. Ante sus ojos horrorizados, el gas se transformó en una criatura alienígena. Su forma general era como la representación occidental estereotipada de un genio cuando su cuerpo se estrechaba hasta convertirse en una voluta de gas en lugar de piernas. Su cabeza era como la de una hiena con mechones negros de pelo en la coronilla y un largo mechón de pelo humano en la parte posterior. Sus brazos terminaban en manos con garras curvas que servían como dedos. Sus ojos inhumanos eran amarillo fluorescente. Al principio miró a los científicos confundido, pero luego su expresión se convirtió en ira. Les rugió, revelando un hocico lleno de polmillos. Formó una de sus manos en un puño y comenzó a golpear el vaso del contenedor. No te preocupes, el científico mayor tranquilizó al más joven. No podrá atravesar el cristal. Ian toma forma.jpg Sin embargo, el científico subestimó la fuerza de la criatura. Después de un par de golpes más, atravesó el vidrio y salió de la cámara, lo que provocó que el joven científico gritara de miedo. En lugar de atacar, la criatura pasó volando junto al dúo y salió de la habitación, dejando un rastro de gastras de sí. En cuestión de segundos había abandonado el edificio, su naturaleza gaseosa le permitió deslizarse a través de una puerta cerrada. El científico más joven no se sentía bien. Lo que acababa de ocurrir era impactante en sí mismo, pero cuando la criatura se fue, inadvertidamente inhaló parte del gas en el que consistía. Se sintió mareado y apoyó la cabeza en su mano. A medida que pasaban los segundos, la extraña sensación se intensificó. De repente se echó a reír histéricamente. El científico mayor se dio cuenta de que su asociado había inhalado el gas y ahora estaba teniendo una reacción adversa. «Espera aquí y traeré un tanque de oxígeno». Instruyó. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, el joven científico lo agarró por el cuello y apretó con fuerza. Miró al científico mayor con una expresión de júbilo sádico y, para horror del científico mayor, sus ojos se habían vuelto amarillos y brillaban como los de la criatura. Más tarde, cuando fue a investigar el incidente, ese se observó al científico mayor. Apenas estaba consciente como resultado de la golpiza que había recibido, los moretones en la cara y el cuello evidenciaban los golpes. S.C. se volvió hacia el científico más joven, todavía conmocionado por lo que había sucedido. ¿Te obligaron a hacer esto después de inhalar el gas de la criatura? Sí, respondió suavemente el científico atónito. Fue como, de alguna manera se apoderó de mi mente. Perdí el control de mis acciones después de inhalar ese gas. Esa criatura de alguna manera quiso que lo atacara, y tuve que obedecer. Ese ser reflexionó sombríamente sobre la situación. Había una criatura alienígena desconocida que aparentemente estaba hecha de algún tipo de gas que controla la mente. Podía deslizarse por las grietas, volar y apoderarse de las mentes para obligar a otros a cumplir sus órdenes, y ahora andaba suelto. Él suspiró. Parecía que tenía su trabajo cortado para él.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 el botón que aparecerá muy pronto tu pantalla sin más decir yo soy la señora en cuenta las de historias del terror nos vemos después adiós va a salir viendo con su hijo más buenizo de percar junto a él está llamando que orgulloso por siempre del estatal es mi historia en paz y felicidad